Hola gente de youtube perdón por ya no estar activo es que estaba ocupado con otros videos de mis otros canales pero estoy de regreso así que ya empezaré a subir videos no se los pierdan hasta la próxima chao.